Muchísimas gracias Amado y a toda la gente que está con nosotros. Partiendo del último resultado de la encuestadora Mark Payne, que sitúa a Abinader en números muy diferentes a los que plantearon las dos anteriores, nosotros queremos eh, presentar los tres posibles escenarios o, o los posibles escenarios que se puedan dar, partiendo de que haya una segunda vuelta, por supuesto. Tenemos a un Luis Abinader que indiscutiblemente está en primer lugar en una posición eh, un tanto cómoda, podríamos decir, para el poco tiempo que, pasa, que faltan para las elecciones. Ahora bien, ¿qué sucedería con los dos candidatos restantes? Partiendo de que Gonzalo Castillo sea quien quede en una segunda vuelta por el, el tema de números. ¿Qué posición asumiría, asumiría un Lionel Fernández de apoyo... Al candidato Luis Abinader o de apoyo a la gente del PLD, de donde salió y de donde siempre ha pertenecido, y que en estos momentos está buscando llevarse o captar a muchos peledeístas tal vez descontentos, muchos peledeístas que no ven en Gonzalo Castillo una opción eh, que los como que los represente. ¿Qué tan dispuesto está Leonel Fernández a negociar? ¿Qué tan dispuesto está Leonel Fernández a negociar con eh, un posible Gonzalo Castillo? En lo particular pienso que esto no es opción para Leonel Fernández. Tenemos que en principio podemos recordar que tanto Leonel Fernández y el PRM, que luego se distanció esa cercanía que había entre ambos partidos, Leonel y Luis Abinader, que estaban muy de acuerdo en los diferentes posicionamientos nacionales que se presentaban en el momento, y que vimos que luego de que salieran ciertas críticas de sectores diversos de la sociedad, donde decía, bueno, pero el PRM está de lado o está de la mano con el señor eh, Leonel Fernández. ¿Cuál es la diferencia de este supuesto cambio que busca vender el PRM? Se distancia el PRM de Leonel Fernández. Ahora bien, ¿qué tan posible sea? Que la gente eh, o la representatividad de la fuerza del pueblo, quienes siguen a Leonel Fernández, vayan a apoyar a un Gonzalo Castillo. Pienso que no. Señores, nosotros debemos de recordar el descontento, el dolor, todo lo que ha sucedido en torno a la figura de Leonel Fernández con el, el grupo que dirige el Partido de la Liberación Dominicana. Partiendo de que haya una segunda vuelta, nosotros tenemos entonces que de alguna forma Leonel Fernández es quien eh, pone a, al, tanto al PRM o al PLD en posiciones que le garanticen ganar las elecciones para el 2016, para el 2020. Otra de las cosas que podrían suceder, partiendo de que los números que, eh, saludos Odili, partiendo de que los números eh, den a un Gonzalo Castel, a un Lionel Fernández en una segunda posición, que entendemos que no, porque lo que eh, lo que se entiende es que Leonel está en una tercera posición, eso no se discute. ¿Pero qué tan dispuestos están los peledeístas a apoyar a un Leonel Fernández o dirigir sus votos hacia el PRM? O sea, nosotros tenemos un escenario súper especial, señores. Estamos hablando de tres fuerzas políticas sin contar con los demás. Eh, por ejemplo, en el caso del eh, Partido Alianza País, que tal vez no tiene la cantidad de votos o de, de personas que vayan a votar, eh, representa un uno y tanto, un por ciento. pero partiendo de estas tres fuerzas políticas que nosotros tenemos en este momento, de las condiciones que se viven en la República Dominicana y de todo lo que ha venido aconteciendo, por más encuestas que nosotros veamos, las cosas no están definidas del todo. Por eso, cuando refería el, el mensaje que diera el señor Paliza en el día de ayer, destacar que si los resultados no eran lo que esa encuesta arrojaban, pues eran prácticamente inválidas las elecciones o los resultados de la misma. No estamos hablando solamente de dos fuerzas, estamos hablando de tres contrincantes. El gobierno, por un lado, de la mano de Gonzalo Castillo, que hará todo lo que pueda para hacer, para hacer que este señor siga aumentando. De hecho, tenemos la información de que el señor eh, Danilo Medina va para las calles. Y Creo lo que han no. querido vender como que viene santo Dios para la calle. Está pasando Señores, cosas, pero estamos señor. a 11 días de las elecciones. O sea, ¿qué tanto va a impactar el hecho de que Danilo Medina salga a las calles? Nosotros preguntamos lo siguiente. ¿Va a cambiar... La decisión del voto en ese, supongamos que es un 47, que es un 50, que es un 54. ¿Va esto a cambiar el panorama político en torno a la figura del señor Gonzalo Castillo de que Danilo salga a las calles? En lo particular, pienso que no. No tendrá ese impacto que quieren vender Carolina, de que papá va para las calles. Creo que le pasó como a un amigo de la provincia de Duarte. ¿Cómo? Creo que le cogió lo tarde. Le cogió lo Me tarde. Voy a reservar el nombre. Pero bueno, y no, yo, yo, Juega yo voy a decir a dilo. un amigo de aquí, le cogió lo tarde y le voy a decir el 6. Juega no, pero dilo ahora. No, no, Juega no ser sé, no sé imprudente. Tú sabes. Eh, bueno, entonces tenemos la, la candidatura de, del señor Gonzalo sí. Castillo, tarde. que los números no le dan, no le dan. Y se plantea lo siguiente, habrá segunda vuelta. Pero se entiende que Luis Abinader es el que va a ganar esa segunda vuelta. Y según las encuestas, también en una primera vuelta gana Luis Abinader. Entonces, nosotros entendemos que... Eh, yo entiendo la posición, por ejemplo, que, que dice Francis, que hay que hacer la inversión que sea necesaria para oxigenar la democracia. Ese es el costo de la democracia. Los procesos electorales es donde el pueblo tiene poder y todo lo demás. Eso es ciertísimo. Ahora, en lo particular, pienso que nosotros, señores, nosotros venimos con demasiados meses demasiados meses en procesos electorales. Yo creo que lo más sano, lo más sano desde el punto de vista de lo desde el punto de vista económico, ya desde de, de, de, de cansancio de la ciudadanía, de todo lo que está pasando con la situación de salud, lo ideal sería que ya esto termine en una primera vuelta. Ahora. La decisión no está en el deseo de lo que yo quiero, de lo que quiere un grupo o un sector. La decisión es del soberano, del pueblo, de quienes van a decidir. Si ciertamente él me dice alguien por acá que se van, dice, eh, oye, porque que se, eh, van, cosa, sí, sí, eso es una cosa, eso claro. es una cosa increíble. Estamos transmitiendo a través de Instagram. Entonces, o sea estamos hablando de que la gente es que va a decidir al final si estará se la segunda vuelta en lo particular preferiría que no porque es que ya estamos demasiado agotados con todo lo demás ahora es muy especial lo que se está viviendo en este momento las condiciones y las situaciones que se podrán presentar en estos últimos 11 días no creo que ya eh, genere, genere un cambio en el sentido, en el pensar de la población o de las personas que tienen decidido su voto, señores. El que va a votar por el PRM sabe ya que va a votar por ese Hay un grupo, hay un grupo eh, pequeño, vamos a decir, que está tal vez indeciso y que está esperando el último momento. Pero ante todo esto sí lo que puedo decir es que más allá de nosotros debemos de garantizar este 5 de julio la menor abstención posible. Si se presenta que es un 26, un 26 que quedado un 30 las encuestas del, del porcentaje de abstención, vamos a llevarlo a un 10, vamos a llevarlo a un 15. constante en las últimas elecciones, un 30, Históricamente en la República Dominicana el porcentaje ha sido de un 73%, el promedio de, de votación en, en elecciones presidenciales, Entonces, 73. vamos a llevarlo a un 15%, a un 20 si se quiere, porque ciertamente tenemos una situación de salud y hay mucha gente que pues, no podrá hacerlo, que no podrá salir a, a, a dar su voto. Pero lo que sí entendemos es que este proceso debe de ser lo más sano posible, lo más transparente posible. Y el escenario político, señores, hasta ahora eh, se pueden plantear algunos de ellos, pero no es tan sencillo definir. Y el que se lleva de las encuestas pues no sabes realmente dónde llegue porque cada una te da un porcentaje distinto y como que tú dices, no es un sustento o una base fuerte es para tú poder predecir una cosa que u otra. Con la doctora para que sepa cuáles son verdaderamente sus ideales. Es terrible. Wow. Mire, Francis me hizo recordar algo de, lo, de la cosa más desagradable de cuando uno era muchacho y adolescente. Tómate La emulsión de Scope. El hombre con el bacalao a cuesta. óigame beber es una cucharada mm, de eso. A ti te llamaban con el nombre completo. Sí. Amado. Ay, ay, ay, ay. Vamos a, a, a ver llamadas, señores. Vamos a olvidarnos de cosas desagradables. <ríe> Adelante, buenos, buenos días. días. Buenos días.